Y vamos a estar hablando porque empieza una temporada de acción, una temporada 2023 que se las trae no solo en el Consejo Deliberante del Partido de Pinamar, sino a nivel político nacional. Por eso estamos con Gregorio Estanga, elegido por el pueblo concejal del Partido de Pinamar, a quien le damos la bienvenida a la tarde del Magazine. Hola Gregorio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Muchísimas gracias por invitarme, un abrazo a todos los oyentes, a toda la comunidad, y bueno, agradecerte por esta eh, oportunidad continua, porque siempre de poder expresarnos, contar o escuchar no, en, en tu programa, que digo, los medios de comunicación son una herramienta tan importante para que llegue, no solamente lo que voy a decir yo, sino todos los actores políticos de la comunidad, y defender la democracia eh, es algo muy importante que tenemos que hacer en todo momento. Bueno, me gustó esto. Defender la democracia, más allá de... de, de, de los de las, colores de, políticos. Claro, más de allá de la ideología. Esto de defender la democracia, porque creo que el país está necesitando de una unión, yo sé que a veces parece una utopía que ustedes se junten la oposición y todo, pero realmente se está esperando una unión de ustedes por lo menos a tratar temas que incumben a toda la sociedad, sí. especialmente en Pinamar que es, eh, a mí hay un tema que me preocupa y quiero charlarlo con vos. Se habló algo ayer, el otro día en la inauguración, que es eh, la violencia entre los jóvenes. Yo no quiero más cadena perpetua para los adolescentes. Eh, no quiero más violencia o que los padres estén angustiados cada vez que salen los chicos a la calle. Eh, ¿Qué es lo que se piensa hacer con respecto a esto? Algo que se viene hablando de, de años. De, desde tu sector, desde tu lugar, que hay un plan para resolver este tema, porque creo que lo vamos a resolver entre todos, desde la institución, desde el Estado y desde los medios de comunicación y de la gente que, y de la familia, por supuesto, ¿no? Eh, ¿Hay algún plan? Mira, primero decirte, o sea, no hay una varita mágica y una fórmula con un criterio único para resolver ninguna problemática. Lo que sí, nosotros tenemos claro a diferencia de, de, de la gestión que ya está cumpliendo dos mandatos, eh, qué hacer que esta gestión no hizo. Uh -huh. Nosotros creemos que este tema se resuelve con eh, educación, cultura, cuando hablo de esto, deporte, cuando hablo de esto, hablo de universidades, cuando hablo de esto, hablo de centros culturales, talleres, casa de la cultura, pero cuando hablo de esto, Hablo, por ejemplo, cuando hablamos de, de, de centros culturales, hablo, por ejemplo, de una mirada eh, que los centros cultura, culturales sean de acceso a toda la comunidad, que estén en los barrios, que estén en las zonas residenciales, que estén dentro de, de, de, de los lugares deportivos, pero en los barrios, en los corazón donde lo necesitamos. ¿Por qué digo esto? Porque hago la diferenciación con esta gestión, que es la gestión del Intendente Martín Yesa, que cambiemos, que nosotros presentamos en un momento la ordenanza de centros culturales, ellos la modificaron, nosotros no teníamos la mayoría, modificaron la ordenanza y se aprobó, obviamente nosotros acompañamos porque para nosotros era importante que saliera, si bien no salió la ordenanza como nosotros la presentamos, y modificaron cuestiones sustanciales, de esencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros creemos que la ordenanza que presentamos nosotros era lo mejor, lo más conveniente, para dar esta batalla cultural o esta batalla a, a lo que menos queremos de nuestra juventud, de nuestras infancias, a lo que menos queremos que suceda a nuestros hijos, en, en nuestros jóvenes, uh -huh. que es la violencia y a través de la violencia, digo, otras cuestiones también. ¿Es Nosotros... lo que querés decir, que teniendo a los adolescentes activos en diferentes actividades, sí, ten... vamos a reducir la violencia. Claro, brindándole la herramienta. Uh -huh. teniendo centros culturales en los barrios en donde la juventud, las infancias accedan de manera gratuita o con, o con algo, pero que, que puedan acceder que puedan ingresar que no tengan que ir y cruzar todo Pinamar para ir a, a, a un, al centro que lo tengan en su barrio que el centro cultural en su barrio eh, de, eh, le enseñe eh, música, guitarra, bajo batería, flauta todo lo que tenga que ver con la música, arte, pintura, eh, eh, plástica, todo lo que tenga ver, que ver con el, con el arte y la cultura, a hacer cerámica, eh, a, todo lo que tenga que ver con manualidades, uh -huh. a cantar, a expresarse, danza. Sí, lo que le guste a los chicos, expresión no corporal, también, lo que le gusta buscarlo. a los chicos o, digo, cuando nosotros no tenemos una universidad pública, a veces lo que le gusta al que quiere estudiar no está y tiene que esforzarse para tomar como herramienta lo que le brinda la comunidad y esforzarse y toma lo, no lo que le gusta, sino toma la herramienta que tiene. Entonces nosotros decimos que hoy sucede eso y nosotros necesitamos tener centros culturales en los barrios, en donde más poblado está nuestra comunidad y las localidades, para que tengan acceso, en principio acceso gratuito, hay que buscar la forma, pero el centro cultural tiene que estar acompañado del Estado, pero tiene que ser motivado por el privado. Y el privado tiene que tener herramientas. Cuando digo el privado, cuando hablamos de centro cultural estoy hablando de los trabajadores y la trabajadora de la cultura. Uh -huh. Digo, el trabajador y el trabajador de la cultura, lo estoy hablando de una empresa. No, no, no. Eh, los contenedores de Ostende? ¿vos no lo ves como un centro cultural donde se hacen, se realizan talleres? Por ejemplo, ¿cuál? Los que están en la plaza. Ah, en la plaza. Bueno. Es el Estado. Sí. El Estado. Tiene que estar. Ahora, nosotros tenemos, en la ordenanza, nosotros le damos la herramienta al trabajador y a la trabajadora de la cultura que no tiene lugares para poder conformar uno, dos, tres, una casa de la cultura, un centro cultural o un taller. La ordenanza planteaba esto y le daba la herramienta a la comunidad para que la utilicen y además la habilitación estaba ligada al proyecto cultural de todo el año acompañado y visado por el Estado y además de eso visado también por la infraestructura, por la parte que corresponde, pero el objetivo era el proyecto cultural de todo el año, el objetivo era el acceso de las infancias, de los jóvenes, de los adolescentes, del adulto mayor, de las madres, a acceso pleno a aprender artes, música, todo lo que tenga que ver con, con, con aprender algo, con, con educarse, con, con instruirse. Y después la posibilidad también de la universidad pública. Brindarle la herramienta. Cuando vos no le brindás la herramienta, no todos pueden ir a Mar del Plata, a Capital, a Tandil, no todos pueden pagar la universidad privada que tenemos acá. No hay centros culturales. Los que están hoy... Y, y aquellos que se esforzaron durante mucho tiempo, tienen que alquilar un, un local grande en el centro con el costo que tiene eso. Y van bancando, bancando, hasta que en un momento la economía lo supere y tienen que cerrar. Cuando vos evaluás cuántos centros culturales o casa de la cultura de trabajadores y trabajar de la cultura hay, te das cuenta que lo que hay falla. Pues lo que querés decir, entonces, que debería haber, en cada barrio no puede ser cada barrio, porque igualmente tenemos una comunicación de corta distancia, pero sí un centro cultural en Valeria, un centro cultural en Ostende. Esto del traslado... Desde de, de el Estado, eso, y la herramienta al sí. trabajador y trabajadora de cultura para acceder a formar y constituir o una casa de cultura o un centro cultural también. Digo, a ver, eh, ponerle que hay una casa de la cultura en Ostende, ¿cuál sería... El costo negativo que haya otras cuatro cuadras, ninguno. Uh -huh. Al contrario, serían Se dos focos de horarios. ingreso, serían dos focos de ingreso. Por ejemplo, la localidad de Ostende, o la localidad del barrio San José, o la parte de la salita de Valeria, de, de Valeria, son las localidades que mayor residente de población tienen de nuestra comunidad. Hoy tenés un transporte público que de localidad a localidad te sale. Eh, ¿300 pesos y vuelta? Bueno, eso lo dijiste vos, cuesta trasladar. Una familia tipo, eh, es un problema, ¿eh? Porque una familia tipo que tiene que el chico adolescente que quiere salir, todo tiene que estar caminando para venir a Pinamar, desde Ostende, eh, con lluvia. Muchos usan el, la bicicleta, pero si quieren salir, vamos a decir la verdad, con una chica o algo, un encuentro. Viene todo baneadito, cambiado No puede salir en bicicleta ¿Qué hace con la bicicleta? Estas situaciones las están viviendo Nosotros tenemos un programa de arroba joven ¿Y a los chicos le cuesta venir a la radio? Sí, dos cosas te quiero decir Con respecto al, al tema de, de, de, Que planteaste la violencia eh, Nosotros tenemos claro Y tenemos un, claramente Un proyecto De cómo dar la batalla cultural Con estas herramientas que te comenté Que es lo que lo hicieron hasta hoy Bien lo que me estás contando esto es voluntad política, lo que no hay es voluntad política. Ahora, ¿por qué la juventud de Ostende tiene que venir hasta Pinamar? Digo, uno elige si quiere venir a Pinamar, viene, no quiero si no tiene que venir, a aprender algo si la mayor concentración de habitantes está en Ostende y, y los jóvenes también, Ostende tiene mucha cantidad de jóvenes, ¿por qué no se puede dar la herramienta para que el trabajador y trabajadora de la cultura tenga la posibilidad de hacerlo, y además el Estado acompañe. ¿Por qué está todo diagramado para los demás lugares y los lugares en donde más pinamarenses tenemos? No hay absolutamente nada. Eso es falta de voluntad política, claro. Lo primero que tenemos que decir, por ejemplo, en el valor del micro, del transporte público, se votó en el Consejo Deliberante. Lo primero que tendría que saber la comunidad es quién votó tal aumento sin analizar el costo que tenía, como el costo que estamos diciendo hoy, a la ciudadanía. La ciudadanía tendría que saber quiénes son los que votaron en ese aumento. Con nombre de aprecio, digo, para poder eh, eh, evaluar, para poder sentarse a, a, a observar eso, plantearle lo que le sucede, a los que no votaron también, nosotros hicimos eso. Porque uno no toma decisiones porque cree que se las sabe todo, uno tiene que tomar decisiones escuchando a la comunidad y representando a la comunidad, y el Estado está para administrar y no generar un costo negativo en la comunidad entera. Nosotros creemos que esa situación se resuelve de una manera que el Intendente de esta gestión nunca quiso hacer y tomó otras decisiones con un fondo que podría haber ido también ahí a amortizar el aumento. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que son voluntades políticas las que hacen y las que definen lo que estamos discutiendo, que es el, el valor, el alto valor del transporte público. Y lo votan en el Consejo Liberante y se vota por una mayoría. Obviamente la empresa, en todo su derecho... Pero se levanta y se va la empresa. Eso también, es lo que está pasando, pero, es como que te claro. amedrenta. Por... La verdad, si vos ves lo que pasa en las grandes ciudades, de cuánto está el boleto a lo que pasa acá en Pinamar, es elevado. Es, el si es, el ese boleto ir a Caliloa para el no residente... Son mil y pico de pesos de Pinamar a Cariló. Bueno, pero digo, a ver. A ver. También hay que, hay que poner las cosas sobre la mesa. Digo, pero, la, Gregorio, la lógica del si empresario. Un año viviendo en Pinamar o no hizo los trámites, tampoco puede tener el boleto. Digo, sí. es, es, es... El tucumano que viene a trabajar es... en la temporada no puede no, tener el boleto. y son treinta mil pesos. Treinta mil pesos de transporte público viene a venir todos los días a Cariló. Y están pagando, cuando van a avisar los salarios, no les sirve, no les sirve. Uh -huh. Ahora digo, bien. Sabemos que es grosero, sabemos que está... Ahora, ¿de dónde sale ese aumento? Del Consejo Deliberante. ¿Por qué se dio el aumento? Porque se votó? La empresa y la lógica empresa, empresarial está bien, tiene el derecho de elegir presentar un presupuesto para ganar lo que quiere ganar porque es una empresa que quiere tener ganancia. no está mal. Ahora, el Consejo Deliberante, los concejales, deberían representar el interés de la población. Cuando viene semejante aumento grosero, nosotros no lo acompañamos, pero la mitad del Consejo, más uno, ponerles ocho, lo acompañaron. Por eso salió aprobado. Nosotros queremos que la Administración Pública y el Consejo, el, el Intendente, más sus concejales, más, más los concejales que hacen diferentes eh, eh, se, eh, sectores partidarios, deben estar representando los intereses de la población. Entonces, la Administración Pública tiene que tener una herramienta para amortizar el aumento de la empresa, porque es un transporte público. Uh -huh. Es un transporte público que se brinda a la comunidad entera para amortizar y tiene que charlar con la empresa para entender que en estos contextos ese tipo de precio de boleto es excluyente. ¿Se va a dar el debate nuevamente? No, ya está, ya está aprobado eso. Se va a dar el debate para plantear un aumento más. O sea, también acá es importante la participación ciudadana, uh -huh. es importante, la hay, hay una teoría antipolítica, política que nadie vaya a participar, por la política no sirve, bueno, cuando ustedes se toman esa teoría, no saben de dónde sale el aumento, se quejan del aumento, pero no saben de dónde sale, y no saben quiénes lo votó y quién no lo votó, y no saben si el Ejecutivo o el Intendente hizo algo o no hizo algo, y no pueden entender por qué sale, lo importante de estar en democracia, es la participación ciudadana, porque al saber quién levantó la mano y acompañó este aumento para nosotros grosero, en donde hoy escuchás al trabajador y a la trabajadora lo que cuesta un viaje, la gente se va caminando de ostende a ANSES hacer trámites, la gente que no se jubiló, estaba esperando jubilarse, y por la ausencia del tratamiento en la, en la Cámara de Diputados no se puede jubilar, bueno, ayer salió, bárbaro, lo festejamos, ahora si querés vamos por ahí. Pero digo, la gente no, no se sintió representada, entende? la gente no se sintió representada, pero tampoco sabe de dónde salió eso, entonces se queja, se queja, pero digo, también es importante participar para entender que sale de un lugar donde voluntades políticas, concejales, que tal vez ellos votaron, para que estén ahí para que para que gobierne el intendente Martín Yesa con su son ellos mismos los que generan eso. Entonces, digo, por ahí siguen eligiendo, votar, pero se quejan de eso y al no estar participando digo, están votando a su propio al propio al, al, al propio gobierno que le genera la imposibilidad de sostener, si no defiende sus intereses. Lo importante de la participación ciudadana en la democracia es que estén interiorizados de dónde salen estos aumentos que perjudican a la gran mayoría de trabajadores y trabajadoras de nuestra comunidad y aquellos que no son de nuestra comunidad que vienen a trabajar a los lugares donde la temporada alta hay mucha demanda, mucha oferta de trabajo y la generación de puestos de trabajo son importantes también. Bueno, un tema para tener en cuenta y trabajar junto con la sociedad, porque esto que vos decís... Participación ciudadana. Participación. Me parece muy bien y esperemos porque no se lo bancan los trabajadores o el colectivo, realmente... Que no... sepan, lo primero es informarse de dónde salió el aumento. Bien. Se votó en el Consejo Deliberante, lo segundo es saber qué sectores acompañaron tal aumento grosero. Está bien. Para que tomen después, eh, para que reflexionen. Gregorio, ¿y por qué ANSES no está en Ostende? Si ahí es donde eh, vos me estás hablando de esto, y, digo, y ANSES, que tienen que venir hasta Pinamar. Bien. Nosotros tenemos puntos de contacto. O si bien, ANSES está ahí por una cuestión anterior, por un contrato de alquiler, nosotros, en particular yo, generamos puntos de contacto en Ostende y en Valeria, no solamente en Ostende, también en Valeria. Entonces, hay días a la semana en que hay un punto de contacto en Ostende y un punto de contacto en Valeria, para descentralizar. Lo que no puedo hacer yo, que me encantaría, es tomar la decisión de moverme o movilizarme porque hay un contrato de por medio y porque hay que esperar los tiempos legales del contrato. Pero si hubiese sido decisión mía y te hubiese tenido la posibilidad, claramente hubiese tratado y hubiese discutido para consensuar que ANSES esté en el lugar que más población hay para facilitarle las cuestiones de iniciar trámites a la comunidad de Pinamar. No sé si sería hoy, pero sí un punto intermedio para todas las comunidades. Yeah. Evaluaría eso. ¿no? También está el tema de que se necesita un local con las dimensiones para que, la, para que el, el beneficiario que entra a hacer un trámite esté cómodo, para que los integrantes del, del, del staff o del equipo de ANSES también puedan trabajar con sus comodidades, y con lo que la ley de contrato de trabajo dice... Digo, hay que, hay, tiene que conjugar todo, se tiene que dar el engranaje. Pero claramente, claramente, si nosotros digo nosotros cuando pensamos en proyectos de políticas públicas eh, para presentar, para ejecutar en la posibilidad de ser gobierno, claramente planteamos la descentralización de las cosas y de las políticas públicas y de los centros educativos, de los centros culturales, planteamos la necesidad de tener una ordenanza, planteamos la necesidad de tener terciario, planteamos la necesidad de la batalla cultural desde esos lugares, con el deporte, plantear la descentralización de, de centros deportivos al acceso de la comunidad y la inversión en los barrios. Bueno, antes estaban los pabellones en los barrios, ¿te acordás? Hace mucho, Hace, Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo en las plazas. Me, Hace mucho tiempo. me consta que los chicos iban ahí, que estaban cerca de los barrios. Y ahora, ¿qué pasó con eso? ¿Fueron los clubes? Son voluntades políticas. Son voluntades... <ríe> Nosotros tenemos una mirada eh, de, de proyecto de ciudad que el desarrollo económico y el social y el deportivo, el cultural, eh, el educativo, no pueden ir eh, sueltos de las políticas ambientales. Nosotros creemos que eh, la administración pública, no importa cuándo lo leas y no importa eh, quién haya gobernado, tiene una deuda muy grande con la comunidad, pero la, la, con la, no con la comunidad entera, porque cuando vos vas a los lugares céntricos, turísticos de nuestra comunidad, está todo lindo. Pero cuando vas a los barrios donde vive en la totalidad de los residentes, de los trabajadores y trabajadoras de nuestra comunidad, en lugares Cariló, Valeria también, nombro Cariló, digo porque, y primero porque a veces nombramos todas las localidades y Cariló no, Cariló también necesita cierta mantención, vamos a Cariló y las calles son un desastre. Cariló debería tener una delegación municipal para que el de Cariló también pueda resolver ahí y no tenga que cruzar y hacer 5 o 8 kilómetros para hacer un trámite. La descentralización es una cuestión del de crecimiento de la dinámica social y creo que es, es, es imperativa, es, ya, es, es ayer. Entonces cuando nombro esto digo, sí, Cariló, Valeria, Pinamar, Pinamar Norte. ¿tá? Y tratar de, de descentralizar para que también haya lugares donde la comunidad o la localidad tenga la posibilidad de ir, es decir, administración pública, municipio, me vengo a quejar por el pozo, tengo una señora, una amiga, una vecina de Ostende, que hace dos años tiene un pozo y cuando llueve se hace un lago y el, el, el Ejecutivo no le da, no le pasa eh, pelota, no le da, no la escucha. Ya se cansó de hacer reclamo y cuando llueve sale y lagrimea viendo el pozo. ¿Por qué? Porque es un barrio. Porque es un barrio... Eh, no, hay que invertir y hay que devolverle el respeto, el, el, el, el agradecimiento, la, la Administración Pública tiene que devolverle a, la, a nuestro Pinamar a los pinamarenses lo que se merece. Y tiene, hay una deuda muy grande con el cariño y proyectar que impacte el ingreso y la plata en mantenimiento, servicio, infraestructura, deporte, cultura, educación, en los barrios. Está todo muy lindo en el centro, está todo muy lindo en los lugares turísticos, pero cuando vas y ves la infraestructura, cuando vas y paseas por los barrios, está muy feo, muy feo. Escuchaba ayer el, el, el, el discurso del intendente que decía, no, el reclamo más grande de la comunidad es el, el estado de las calles. El estado de la basura. Se hizo cargo, Se hizo caro. ¿No dijo que no me, no están las calles como me gustaría y habló porque, de la sequía? Claro. Dijo que el problema de las calles era porque no llovía. Yo, hay una parte que, que, que comparto el tema de, de, del agua hay que cuidarla, hay que ser razonable todos, digo vecino, vecina, municipalidad Estado, eh, las instituciones cal todos los que son instituciones debemos empezar a trabajar con conciencia el cuidado del agua ¿tá? ahora, no podéis plantear que el estado de las calles que es desastroso desastroso no se puede hacer por la sequía y que las máquinas si pasan eh, Arreglar la calle, cuando no llueve, queda peor. Eso es tomarnos el pelo. Eso es no tener ni idea de qué significa arreglar una calle, cómo se puede poner el suelo para que mejorar ese estado de la calle y cómo se debe trabajar con las máquinas para mejorar esa calle. Llueva o no llueva, nunca va a quedar peor una calle, por más que esté seco y no llueva, pasándole una máquina... Va, sí, va, quedar peor, va, va a quedar peor si la maneja si la maneja alguien que no sabe manejar y le dice, che, subite, y la primera vez que manejas, eso. Pero no puede quedar peor. ¿Qué, qué sentirá el maquinista que hace 20 años maneja una máquina en la municipalidad cuando escucha que el intendente dice, no, si pasan las máquinas porque no llueve, las calles queda peores? Eso, eso es, un, es una incoherencia, supina, digo, a propósito para decir y justificar por qué no se arregla la calle. ¿Aumentó las tasas de 5.000 a 9.000 millones de pesos? el presupuesto y le puso un 3% arriba del precio de la NAFTA, dice que, que, que el problema es el agua. Entonces, ¿cuál es el problema de no pagarle el primero el primer día hábil a los trabajadores y trabajadoras con este aumento de tasas, con esta modificación del Código Tributario que le pagó el 8? Y tuvieron que salir a la calle el, porque les había prometido el 7. Ni el 7, mira yo siempre digo, esta, no hablo del intendente y de la persona, hablo de la gestión. Sí. Esta gestión del intendente Martín Yesa, es la peor gestión de la historia de nuestra comunidad. Primero, porque sacar crédito de un banco para pagar salario, es como que nosotros para comer todos los días, empecemos a sacar crédito en el Banco Provincial con una tasa de interés. Está mal, eso expresa una mala administración. Segundo, es la administración que más deuda le va a dejar de todas las administraciones al que viene. Tercero, hubo un allanamiento de la Policía Federal por el robo de la tarjeta alimentar, estamos hablando de la comida y en tiempo de campaña. Y plata tiene. Cuarto, todas las gestiones anteriores le pagaron el primer día hábil a los trabajadores y a las trabajadoras. Y cuando llegaba el primer día hábil, entre un fin de semana largo y un fin de semana, le pagaban el viernes para que tuvieran plata el fin de semana. Esta gestión le paga el 7% les dice que les va a pagar el 5, les paga el 7, cuando promete el 7 les paga el 8. Y, y, te, y te digo algo, y volvemos esto, estamos hablando de una gestión que aumentó de 5.000 a 9.000 millones de pesos de presupuesto con un 3% arriba del precio de la nafta, que para nosotros también eso está mal, es inconstitucional. Entonces, es voluntad política, es voluntad política. Y eso es lo que tiene que... Por eso es importante la participación ciudadana. Por eso, porque la gente tiene que evaluar, no porque lo diga yo ahora, ¿eh? porque digo, la participación ciudadana también me tiene que evaluar a mí. Y elegir lo que mejor entiendan que va a impactar en la comunidad. Porque se representa a la comunidad entera. Tal cual. Gregorio, te quedaste con dos comisiones para este año 2023. Sí. Como tercer vocal. ¿Por qué no una presidencia? No, porque ya, ya estuve en mi segundo mandato. Uh -huh. ese, era, ese era el primer año de, de asumir nuevamente como concejal eh, venía bien una campaña también eh, y siempre, eh, siempre ingresé con, con humildad sin intenciones de, de, de generar ninguna eh, contradicción ni generar ninguna cuestión de conflictos por, por, por intereses no me interesó pedir ni discutir espacio de poder, ya sufrí eh, dos fracturas de bloque eh, de, con, la misma, con los mismos compañeros y compañeras, este, con el tiempo uno aprende a caminar con humildad, con respeto, y si pasa algo que entender que las intenciones son, no son nuestras, digo, hay otras intenciones, serán si intenciones genuinas, serán si intenciones ocultas, serán si intenciones con otros intereses que la del, del espacio y el partido. Digo, te estoy mencionando las diversidades, eh, maneras de, de, de figuras de intenciones. Eh, nosotros tenemos un objetivo claro, es trabajar y aportar a nuestra comunidad. El único compromiso que tenemos es con la comunidad, la escucha, y tratar de buscar el mejor camino para plantear la mejor administración pública, el mejor tipo de gobierno y las mejores herramientas que necesita nuestra comunidad, en materia de ambiente, en materia educativa, en materia cultural, en materia, digo, de desarrollo eh, social, inmobiliario, económico, eh, arquitectónico, cultural, eh, en todas las matices que tiene una sociedad. Pero siempre, siempre, desde la necesidad de cada localidad y buscando esa identidad que tiene hace años, pero que no se escucha y no se invierte tampoco en las necesidades de la historia o de las demandas o reclamos históricos de cada localidad, nuestro hermoso Partido de Pinamar, que es una ciudad hermosa y divina, divina. Si no escuchamos a la sociedad, nunca vamos a hacer florecer la identidad y hermosa identidad que tiene nuestra comunidad de tantos pinamarenses que nacieron acá y de tanta gente que vino y eligió este lugar como su lugar en el mundo. Yo siempre digo, me dicen, eh pero ustedes, papá, mirá, yo te digo algo, les digo, yo nací acá, estoy muy agradecido a esta ciudad, por eso estoy en los lugares que estoy que no es fácil, uh -huh. de hecho, vos, vos lo que de a decir, digo. Eh, siempre hay una competencia, y una discusión, las cuestiones electorales son discusiones y disputas de espacio y poder, de organizaciones, de intereses colectivos, de representantes colectivos, de representantes políticos o de personas que van por cuestiones individuales pero llegaron a ustedes. Ahora queda el objetivo de tratar de ser quienes comanden, dirijan, le den la dirección al proyecto de ciudad, escuchando a todos los sectores y colaborando. No entendemos la posibilidad de mejorar todo, pues hay una deuda grande en infraestructura, hay una deuda grande en materia, en toda, en materia de, de, de, de los reclamos de toda la comunidad, en nuestra historia, en nuestro partido, de lo que necesita la comunidad para mejorar la calidad, la condición de acceso a un montón de cuestiones, de toda nuestra comunidad, cuidar el medio ambiente, preservarlo y el desarrollo que tiene que tener económico y social sin excluir a nadie, pero arraigado a las políticas ambientales porque necesitamos generar infraestructura para cuidar el agua, necesitamos tener claro que no hay que intervenir más el mar que es nuestra perla, hay que cuidarlo, hay que regenerar los médanos. Digo, hay un montón de cosas que tenemos que trabajar con toda la comunidad para que se entiende, para que cada vez nuestra ciudad sea una ciudad más linda, más boscosa, más ciudad parque, más ciudad jardín, pero que no excluya a nadie. Generaciones no de fuentes de trabajo, inversiones, desarrollo y trabajar y esto es clave. El Estado con el privado de la mano. No importa cuándo lo leas ni cuándo lo escuches. No importa qué opinión ideológica o partidaria tengan. Es trabajar respetando esas diferencias, el Estado con el privado para beneficiar a una comunidad entera donde hay hoy somos cerca, entiendo que el censo habla de 40.000 eh, y pico, pero tenemos entre 45 y 50 Un poco más. familias que viven en esta hermosa ciudad que hay que cuidarla, conservarla, quererla, y atrás de cada gobierno, de cada empresa que tenga que sacar adelante algo con el Estado entre el privado y el Estado, hay muchísimas familias. Y ese, para ese objetivo, digo, hay que caminar, hay que tener la capacidad, de por más que se piense diferente, de escuchar al otro y de además, en esas diferencias que a veces son, están las antípodas, generar el mejor proyecto para que estén cubiertos, estén abrazados, todos los reclamos, todas las demandas, todos los intereses tanto de la comunidad, como del medio ambiente, como el desarrollo económico, como el desarrollo social. En una ciudad que crece permanentemente, uh -huh. pero en demasía, o sea, hay muchísima... Mucha gente se vino Exactamente. Hoy. Gregorio, por último, ¿sos pelero? Porque no, no, no soy pelero, nunca por... fui pelero. En, tus... <ríe> en tu entorno, ¿no? Eh, vamos a nivel nacional... ¿Te le pones de frente para defender una causa a los sindicatos, al gobernador, a la gente, de tu, a tus pares? Sí, sí, no, eh, no, no soy peliero. Eh, en, en este tránsito y, y en todo lo, lo recorrido de, de cuando empecé a, a, a querer y, y a convencerme de que había que aportar algo a la comunidad y por eso participar en la política, más allá de los discursos apolíticos eh, que, que me hacían especular o, o dudar, pero Decidí participar porque vemos instituciones eh, ONG o instituciones civiles participar y dije, bueno, falta un pasito más, que estoy muy agradecido de poder tomar esa decisión. Eh, cuando nosotros trabajamos desde eh, la política como referentes o actores políticos, concejales o en estos lugares, se discuten proyectos e ideas. En la discusión puede estar tensa, pero se discuten proyectos e ideas. No se discute lo personal. Y en la discusión de proyectos y ideas uno defiende, defiende lo que presenta o cuando el otro presenta un proyecto, se lo escucha, se lo entiende y uno hace la presentación de las observaciones, de la crítica o de las modificaciones que cree que debería tener para representar a toda la comunidad. Cuando el otro lado no se resiste porque digo no, no están convencidos y te piden eh, más fundamentos o, o, o materializar esos fundamentos se sigue dando la discusión, cuando del otro lado no se escucha porque no se escucha, se sigue dando la discusión y se tensa. Cuando del otro lado no se escucha porque hay intereses ocultos que nunca se va a tomar, se, se discute y después se expresa públicamente para que la comunidad sepa qué planteó un sector, qué planteó el otro, y defiende su proyecto sus ideas. Yo tengo un proyecto de comunidad para que tome la dirección que está arraigado, digo, yo nací, crecí acá, y tengo amigos que no nacieron y nacieron acá, y tengo amigos que viven hace mucho, y otros que eligieron Pinamar como su lugar en el mundo hace poquito, en donde lo que, el, el proyecto que tenemos abraza a todos. Entonces digo, no tienen absolutamente nada que ver con los dos años, dos ciclos de gestión del Intendente Martínez, absolutamente nada. Ahí me dijeron, entonces vos coincidís con el discurso. que yo. No, no, yo no coincido absolutamente nada con el Intendente, tengo muchas diferencias, pero por cómo gestionó. He tenido consensos acompañados consensos vernáculos digo específicos proyectos de ellos ellos nuestros no han tomado muy poco nada casi nada pero digo pero no coincido y no comparto absolutamente nada de cómo maneja la administración pública de cómo trata su gestión al pinamarense de cómo destratan a sectores de nuestra comunidad y cómo benefician a uno, para nada y eso molesta en tu no, partido? no no no no en mi partido a ver Puede molestar o no en mi partido. Ajá. Igual digo, que moleste a quien le moleste, a mí no me preocupa, no, no no me hace desvelarme. A mí me preocupa cuando impacta eso en la comunidad y deja al Estado descubierto la posibilidad de brindarle el acceso a la educación, a la cultura, a una localidad, o cuando deja la deriva localidades eh, que hoy vas y, y no se puede circular, hay mure por todos lados le molesta a la comunidad, cuando le molesta a la comunidad, nosotros como actores políticos tenemos que tomarlo y, y, y defender y además presentar y explicar si eso va a estar adentro de nuestro proyecto o no. no, más allá de a quien le moleste o no le moleste, digo, si a alguien le molesta que haya desidia en una localidad, sea usted de Pinamar o Valeria, donde vive la mayoría de los pinamarenses, es problema de él, que vaya al psicólogo, o sea, lo que tiene que hacer es tomar lo que ve en la calle Y, y plantear un, un proyecto de respuesta O decir, no, para mí está bien no, no le puede molestar que a otro se preocupe Por la ausencia del acompañamiento del Estado De una gestión que tiene un responsable máximo Que es el intendente Y después tiene, delega responsabilidades en cada eh, secretario Subsecretario, director, subdirector, coordinador Que nombra al intendente como estructura conductual, y una organización, que esa organización tiene una intervención orgánica para desarrollar los objetivos de la administración con plata de la comunidad y con una organización administrativa que da el respaldo económico para cumplir con los objetivos, como por ejemplo el, el servicio de mantención de las calles, que además tiene una tasa que pagamos todos para eso. Pero te quieren en tu partido. Mirá, yo estoy, estoy hablando en... de tu partido, ¿eh? Te quieren yo te voy a ser sincero, el Frente eh, es un, una alianza muy, muy amplia. En todos lados hay gente que, que nos acompaña, nos quiere poco, nos quiere medianamente, nos quiere mucho y hay otros que mira, nos, nos siguen eh, y nos han visto el recorrido de trabajo que tenemos y nos dicen que están incondicionalmente. No no todos nos quieren. Hay... La, la política es, es una competencia, diciéndolo mal y pronto, eh, que a veces confunde, y yo siempre digo en Pinamar, la manera de herramienta más fácil de, de, de ganarle a otra persona en, la, en esta cuestión electoral, de, de ganar posición de, de espacio y poder y el resultado electoral, es hablar mal del otro, es destruir al otro. Uh -huh. Es un hecho costumbre histórico de Pinamar. Nosotros elegimos, en general. no, no, no, histórico, histórico. Sí. Nosotros elegimos no tomar eso. Nosotros elegimos eh, trabajar los 365 días del año. Nosotros elegimos el camino más largo, el más difícil, que es escuchar a la comunidad, acompañar, ver qué podemos resolver, qué no podemos resolver, qué podemos gestionar, qué no podemos gestionar y evaluar qué tipo de comunidad tenemos, cómo se desarrolla, cómo crece, qué necesita y si la administración pública y la estructura actual crece y es dinámica y se adapta a la sociedad para darle respuesta a la sociedad y desde ya te tengo que decir que no, absolutamente no. Para muestra un montón tenés que pasear desde el norte de Pinamar a Pinamar, barrio San José, te vas a Ostende, recorres a Ostende, de Ostende, te vas a Valeria, haces Valeria la parte más lindera de la ruta y te vas hasta la playa porque Calle Tierra y te vas a dar cuenta que no. entonces si me quieren o no me quieren, por cómo planteamos otras cosas, es un tema de ellos. Yo no busco acá que me quieran o no me quieran. Nosotros, eh, digo no digo que no me interese, ¿no? Porque uno siempre busca... El si quiero tiene buena me voluntad, quieren es el apoyo o sí, no apoyo. Sí, ¿no? Lo, lo, digo, lo que asombra, molesta y a veces frustra y desanima es la malicia. Pero bueno, también te hay que contar que Pinamar... Es una comunidad... Vos tenés que tiene... muchos seguidores y votos. Sí, que tiene mil millones de pesos hoy de presupuesto, que tiene una planta de 1.200, 1.600 en temporada, un poquito más de trabajadores, y que atrás de la administración pública hay, eh, digo, importes de 2.000 millones de dólares en materia de desarrollo e inversiones, construcción, como se llaman los pozos, que hoy es el negocio más importante, que, digo que están direccionados y manejados, y digo, y tienen acceso eh, muy poca parte de nuestra comunidad, porque más son trabajadores, de esos pozos y comiso que se venden y que son edificios grandes. Digo, eso es el atractivo más grande del de capital económico, en donde hay que buscar inversores, tiene que estar todo bien, pasar por la municipalidad, tiene que tener todo aprobadito, ¿no? Y digo, bueno, es una comunidad que es como otras y no otras, tiene un capital de inversión muy grande durante el año, porque vivimos en la construcción durante el año, muy grande para poner, digo, en escena la concepción de la ciudad turística, por lo linda que es y por la cantidad de gente que recibimos como ciudad balnearia, para disfrutar y veranear en esos tres cortitos meses, que en realidad son cinco, pero bueno, hoy las temporadas están, digo, venimos a tener un 15 días de vacaciones. Pandemia, ahora fue todo enero, febrero, bueno. Vamos va, viéndonos. Y va creciendo, va creciendo, y, y va mejor, sí, menos mal. ¿Y vos cómo te fue? No, poco consumo. Digo, tener la opinión de los diferentes sectores, pero está mucho mejor que lo anterior a la pandemia, que nos hizo sufrir muchísimo. Totalmente. Que fue un programa, o un proyecto económico, político, social y cultural totalmente diferente al de hoy. Con el de hoy, con todos sus errores y virtudes, y con, somos muy críticos también, nosotros, más sabes que el proyecto fue y avanzó en la generación de puestos de trabajo y avanzó muchísimo más allá de la discusión de la inflación que sale de un sector invisible que es parte del gobierno anterior, que es una lucha de la inflación entre el mercado y el Estado, que el Estado trata de frenar esa inflación, pero es una pelea y una puja entre un sector invisible que es el poder económico, que es el mercado, que está manejado por un 10% de la sociedad de la República Argentina, que son la gente que más dinero y más capital, eh, tiene, eh, y el Estado tendrá que eh, bregar por todos y administrar y buscar el equilibrio para todos. Entonces digo, eh, no, hay manera, no hay manera de que nosotros planteemos esta ciudad hermosa, salir y mejorarla, sin escuchar a toda la sociedad y sin, en estos sectores de desarrollo eh, de ciudad, sin trabajar codo a codo, no importa, no importa cuándo lo leas, cuándo lo escuches y no importa qué orientación política tenga el privado. Sí importa la posibilidad de trabajar en conjunto para que no tengamos en un futuro problemas con el agua. Cuando digo en un futuro, digo las generaciones venideras. Sí, sí, inmediato, un futuro. Que tengan buena calidad de agua, que el agua que tomen sea de muy buena calidad. Discutamos si es mejor empezar a traer o buscar la inversión en una planta de tratamiento de agua potable, que lo que tenemos. Hay diferentes versiones, pero empecemos a discutirla, veamos qué posibilidades tenemos de tener el, el mecanismo que nos dé la posibilidad de saber que estamos tomando el agua de buena calidad. Sigamos discutiendo el tema de cómo cuidar la recarga del agua, cómo cuidar el frente marítimo, cómo hacer para que los lugares que no tienen bosque porque fueron depredados por cuestiones o no, no se forestó, tengan empieza a tener una, una buena vegetación para que no sea solamente Cariló la perla también linda de Pinamar uh -huh. y el norte de Pinamar, sino que sea Cariló Valeria, Ostende, Pinamar, Pinamar Norte, la ciudad jardín, la ciudad por, eh, eh, bosque, la ciudad parque, que sea todo. Pensemos en eso, controlámoslo todos juntos y escuchemos a toda la comunidad. Gracias. Si se enojan o no se enojan, me quieren o me quieren, no interesa. Hay que escuchar a la comunidad. Gracias, Gregorio. Bueno, Gregorio, 2023, yo te llamaría, mira, lo voy a poner la definición este año para vos. Dale. ¿Sí? Dale. Te lo regalo. Gracias, Gregorio. Gracias, gracias por estar. Gracias. Muchas gracias. Así pasó el concejal Gregorio Estanga, de Frente de Todos, y mucho más para hablar, sí. ¿eh? Solo quedaron muchas preguntas pendientes. Nos vamos, esta es la tarde del Magazine, nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 13 horas. Cuídate mucho, besos, abrazos y arrumaquitos.